bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo me gustaría mostrarte los pasos exactos que debes seguir para llevarte uno de los nfts que han anunciado la colección dax junto a bit 2 me recientemente subimos este vídeo que te dejaré por aquí arriba en el cual te explicamos cómo participar en la ieo y en este vamos a ver cómo puedes llevarte uno de estos nfts totalmente gratis simplemente por participar en esta venta pública incluso aunque no compres finalmente los tokens. Personalmente me han encantado, me parecen unos diseños brutales. Todavía no sé muy bien la utilidad que van a tener en el futuro, pero estoy convencido de que van a tener algún tipo de recompensa extra. Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Bit2Me. El número uno en España, recuerda que tienen incluso licencia por el propio Banco de España, lo cual nos otorga una serie de garantías y seguridad extra respecto a cualquier otro otro exchange pues bien, si iniciamos sesión en nuestra cuenta de Bit2Me Recuerda que si no tienes una Por crearla con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo Obtendrás 5 euros de regalo totalmente gratis Vamos a la opción de Launchpad Y aquí dentro tenemos lo que ya hemos explicado en el vídeo anteriormente Accedemos a la de Dux, que es la que nos interesa Quedan 3 días y 2 horas a la fecha de grabación de este vídeo Para que se ejecuten las órdenes de todos los que queramos participar Como es evidente, hay una lista en función de la prioridad que tengamos cada usuario. Por ejemplo, los poseedores del token B2M tenemos cierta preferencia a la hora de comprar en estos nuevos proyectos, ya que es una de las múltiples utilidades que nos otorga el token B2M. En mi caso, tal y como estás viendo, estoy en la posición 544 de 1.744 usuarios que pretenden comprar esta IEO. Si quisiéramos avanzar en esta posición para garantizarnos la compra de los tokens DUX, aquí abajo tenemos el botón de avanzar posición en el cual directamente debemos comprar más tokens B2M, ya que a mayor cantidad de tokens tendremos mayor tier y mayores ventajas y privilegios a la hora de utilizar la plataforma de Bit2Me. Muy sencillo, seleccionamos cuánto queremos pagar, el método de pago, ya sea por tarjeta de crédito, ticket bit, monedero de euro o transferencia bancaria y por último pulsaríamos en pagar. Automáticamente nuestra posición en la lista avanzaría y tendríamos más ventaja a la hora de ejecutar esta orden que será el próximo día. 10 de mayo si quisiéramos modificar la cantidad que deseamos comprar la cantidad en euros aquí arriba tenemos el pequeño botón de modificar simplemente modificaríamos la cantidad ya sea un valor superior o inferior a continuación le daríamos a he leído y acepto el white paper del proyecto y le daríamos a modificar por otro lado si por algún motivo nos arrepentimos también tenemos la opción de cancelar la participación y cuáles son los requisitos que debemos cumplir para llevarnos el NFT de la colección dax Muy muy sencillo, si vamos al canal oficial de Bit2Me, aquí tenemos la publicación que hicieron en la cual nos explica los pasos que debemos seguir para llevárnoslo. Son dos simples puntos, el primero de ellos es participar en la reserva del Launchpad y el segundo hacer un depósito en euros en nuestra wallet de euros de cantidad suficiente para participar en la reserva. Recordamos que el mínimo de participación son 100 euros, por lo tanto únicamente debemos hacer un depósito de 100 euros. Y nos dice que incluso si te quedas fuera de la reserva tendrás un NFT. ¿Por qué te puedes quedar fuera de la reserva? Pues básicamente porque si no tienes tokens B2M, la participación está siendo bastante activa. Hay 1744 personas y también hay una actualización respecto a esta IEO en el propio canal de Telegram, el que te estábamos mostrando. Abajo del todo tenemos aquí una actualización. Del launchpad. Nos dice que debido a que algunos tokens estarán en la IEO de compra a 0,94, vamos a reducir el suministro de tokens a un millón de euros por lo tanto se reduce la oferta y hay bastante gente interesada realmente en comprar por lo tanto si no tienes b2 m tienes un buen tier para garantizarte una buena posición y que se pueda ejecutar tu orden es muy probable que te quedes fuera y no consigas comprar los tokens al precio de 0.23 te tocará posteriormente comprarlos al precio que nos están indicando de 0.94 como ya dijimos en el vídeo anterior este proyecto va Bajo nuestro punto de vista consideramos que tiene un futuro muy prometedor. Esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Te hemos dado suficientes recursos para que puedas investigar y llegar a tus propias conclusiones. En el propio canal están constantemente compartiendo cualquier tipo de actualización. Tenemos por ejemplo también aquí un AMA en el cual está el CEO de la compañía Dux, Luis Octavio, el cual está explicando todas y cada una de las posibilidades que nos otorgará la plataforma Dux. Te animo a que lo veas. Te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo Pero básicamente los únicos dos pasos que debemos seguir Para poder llevarnos el NFT totalmente gratis Son estos dos que te he comentado Como es evidente, tu cuenta en Bit2Me debe estar verificada Debes pasar el KIC Ya que si no, no vas a poder participar ni en el Launchpad Ni tampoco vas a obtener el NFT De todos modos, si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, etcétera, La puedes dejar abajo en la caja de comentarios Leemos y respondemos todos y cada uno de los comentarios que nos dejáis en los vídeos